En estos momentos las mujeres tienen una menor tasa de actividad respecto a los hombres, tienen también una menor tasa de ocupación y contrariamente tienen una mayor tasa de paro, que puntualmente en los momentos de crisis la tasa de paro de los hombres ha sido superior a la de las mujeres, pero tradicionalmente la tasa de paro de las mujeres ha sido superior. Y nunca ha sido eso un motivo de preocupación para los responsables políticos, lo ha sido cuando es la tasa masculina a la superior. Eso ya nos está diciendo mucho de cuáles son las dinámicas y específicamente que hay una dinámica sesgada por género dentro del funcionamiento del mercado de trabajo. Esas características básicamente son que las mujeres se concentran en algunos sectores de actividad y los hombres en otros, porque es importante decir que tanto el mercado laboral de las mujeres está segregado como el de los hombres. Pasa que los hombres participan en más sectores eh, porque algunos están masculinizados eh, exclusivamente, como es el sector de la construcción, la minería o tantos otros. Eh, además, vemos que dentro de estos sectores, en donde las mujeres participan, se produce también un fenómeno de segregación vertical, es decir, que ellas no llegan a ocupar todas las categorías profesionales disponibles, sino que se concentran o las concentran, que sería más ajustado decirlo, en las categorías inferiores. De hecho, en estos momentos en Cataluña el número de directivas no pasa mucho del 6% cuando la Unión Europea está recomendando que no se baje en ningún caso del 20%. Como profesora de universidad veo que mis alumnas eh, pasan por la formación universitaria eh, dispuestas contentas y esperanzadas y es eh, bueno creo que se puede decir duro ver cómo a la que ponen un pie en el mercado de trabajo empiezan a sentir esas discriminaciones eh, directamente en su, en su propia piel y, y lo cuentan y lo viven y lo, y lo referencian. Y a mí me parece que hay como tres dimensiones que las mujeres deben eh, tener en cuenta para intentar que esa inserción laboral eh, sea lo más exitosa posible. Por un lado, la formación. La apuesta por la formación es una muy buena apuesta. Efectivamente, no toda la formación dará el mismo resultado y, y es mejor cuanta más mejor, es mejor que esta formación sea acumulada en el sentido de que te permita progresar y no repitas eh, categorías eh, educativas. Y además es bueno eh, enfocar una formación que vaya especializándose. Eh, las mujeres no pueden estar lejanas ni excluidas de, de las nuevas tecnologías y conviene aquí insistir que todavía ahora hay una gran brecha en el uso de las nuevas tecnologías entre hombres y mujeres todo lo que las mujeres puedan hacer para ponerse en, entre los que sí dominan las nuevas tecnologías va a ser muy positivo eh, para ellas. Y en tercer lugar, como consejo, yo creo que hay que insistir en la idea de que la formación para las mujeres está siendo un gran, eh, un gran protector, es un elemento que las está protegiendo de, de vulnerabilidad eh, en el mercado de trabajo a pesar de que mmm, seguramente ellas no le están sacando tanta rendibilidad eh, a la formación como ellos, es decir, cuando se comparan al mismo nivel eh, educativo los hombres presentan mejores datos de inserción laboral que las mujeres pero a pesar de eso, las mujeres con cuanto mayor nivel de estudios presentan, eh, su tasa de ocupación es mejor que entre las mujeres con menor eh, nivel de estudio. Con lo cual, la apuesta por la formación es una apuesta, yo creo que, eh, muy importante. En el momento de la inserción laboral, se van a encontrar en entrevistas en las que seguramente van a tener que hacer frente a preguntas no deseadas, preguntas incómodas, y eso va a requerir que ellas tengan una buena capacidad y habilidad comunicativa. Después van a tener que desarrollarlas a la hora de garantizar el mayor éxito de su trayectoria profesional, cuando tengan que reivindicar un salario, que exigir unas determinadas condiciones, cuando tengan que hacer frente negándose a comentarios, a situaciones de acoso, a situaciones con los compañeros o con los jefes y bueno pues si tenemos un protocolo o tenemos algún mecanismo legal que nos proteja pues va a venir bien pero pues por si no pues va a ser muy muy conveniente que ellas tengan una capacidad comunicativa que las coloque en una situación de, de, de defensa antes eh, he apuntado que me parece muy importante optar por la formación ahora lo que digo es no solo es importante estudiar sino que hay que pensar bien el tipo de formación y por supuesto nada mejor que ser feliz con lo que uno quiere estudiar y poder estudiar lo que uno quiere pero siendo conscientes de que esa decisión por los datos que nos muestran los estudios sobre inserción laboral especialmente de, la, de los y las universitarias pues muestra que hay, un, que hay un efecto de la titulación. De hecho, los estudios nos dicen que en los primeros años de inserción laboral, los tres primeros años después, a, después de acabar la carrera, hay muy pocas diferencias entre hombres y mujeres en tipo de contrato, condiciones laborales que experimentan, y que las diferencias que hay, que las hay, tienen que ver más con la carrera que eligen. Yo creo que aquí sí que hay que empezar a plantear que hay algo que no hemos dicho hasta ahora como derecho de las mujeres y es que las mujeres tienen derecho no solo a tener los hijos, uh, a tener cuantos hijos quieran, sino también a tenerlos jóvenes y lo digo porque me parece que no es, una, no es un buen escenario el que algunas empresas multinacionales están ofreciendo a las mujeres como alternativa, que es eh, pagar tratamientos de congelación de óvulos, cuando esa situación a los hombres no se les plantea nunca. De alguna manera, creo que, que la inserción laboral de las mujeres pasa por, por evitar soluciones trampa, como podrían ser eh, contratos a tiempo parcial o contratos que provisionalmente pueden ser una solución, pero que en muchos casos abocan a las mujeres a unas situaciones que a la larga acaban siendo de pobreza. Bueno, yo he tenido suerte de no tener que contestar preguntas de estas, porque la verdad es que me las han planteado, pero... Creo que es mucho mejor plantar cara en estas situaciones y responder con respuestas dentro de la, de la, de la corrección de una conversación, pero que, que coloquen al que pregunta en una situación incómoda, haciéndole ver que es mmm, tremendamente inapropiado la, la pregunta y, por supuesto, evitando contestarle contestarla esa pregunta.